de tensión, pero al menos encontré <risa> estas maracas. Mis maracas, gracias Peperán. Oh. Te lo digo, Milo, el señor Carter está contra mí totalmente, son demasiadas coincidencias. ¿En serio? El despertador que no suena, muerte cerebral convenientemente instalado en el camino a la escuela, sé que él es quien está detrás de esa cosa del ahorro de luz. <risa> Hola, Milo. ¡Estoy enamorado de Gwen Merrow ¿Otra vez? ¡Me tiene loco! ¡Oh! ¡Nota! ¡Casi quiero! ¡Stuart! ¡Es una...! Pepper, Nikki está intentando decirnos algo. ¿Qué es? ¡Habla! ¿Stuart tiene problemas? ¡Stuart Waldinger te dejó una nota diciéndote que te verá en el grasa y queso en una hora porque tiene algo importante que pedirte! <risa> ¡Adoro el grasa y queso! ¿Crees que deba va ¿Qué qué? Mm. ¡Claro! Yo iría contigo, pero tengo otros planes. Pepi, me voy a la junta de padres de familia. Una persona incoherente te llamó seis veces. Volveré pronto. ¿Hola, Nikki. Ajá, ajá. Bien, ¿y tú? Uh, ajá, ajá. Bueno, la verdad, uh, ajá, ajá, ajá. Sí, bueno, salir oficialmente con Stuart es algo... ajá, ajá, no hay nada. Mamá volverá pronto y preparará la cena. Es noche de tacos. La noche de tacos. ¡Noche de tacos! Sí, sigo aquí, Nikki. Ajá. ¿Ah? Ajá. Lo siento, niñas, la reunión se alargó más de lo que creí. Nikki, tengo que colgar. Ajá. Niñas, están viendo a la nueva co-capitana del Comité de Remodelación del Laboratorio de Idiomas de la Escuela. Genial. Esto no afectará la noche de tacos, ¿verdad? ¡Oh, claro que no! En especial ahora que tengo a un co-capitán para ayudarme con los planes. En realidad es uno de tus maestros, Pepper, el señor Carter. A decir verdad lo he invitado para que tengamos un intercambio de ideas. ¿El señor Carter, aquí, en nuestra casa, donde duermo? ¡Hola, linda! ¡Se equivocó ah. de casa! ¡Pepi, qué te pasa! El Señor Carter, pase, por favor. Pero, ¿qué casa tan encantadora tiene, señora Pearson? Espero que no le moleste, pero compré unas pizzas. ¡Oh, fantástico! Ahora no tengo que hacer tacos. <risa> eh, por favor, dime, Lidia. Oh, ¿Qué tal, Pepperán? Hola, señor Carter. Uh, lamento lo de la casa equivocada. Creí que era... Riff Raff. Ah, ya lo había olvidado. <risa> ¿Y cómo van las cosas en la escuela? Bien. Nicky y Stuart Waldinger salen juntos. Bien, bien, bien. Esa Nikki Little de sorprendente, te lo aseguro. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Quién quiere de la Suprema? Yo. No, gracias. Perdí el apetito. Tengo mucho trabajo que hacer. Mucho trabajo de ciencias. Así que le pregunté la diferencia oh. y dijo lo mismo que todas, solo que más oh. supremo. Sí, Por eso la llaman así. Eres tan gracioso. Te lo aseguro. No es coincidencia que el señor Carter sea cocapitán con mi mamá. Todo es parte de un plan maestro. Una vez tuve un plan maestro, pero. Se lo cambié a Dieter por unos guisantes mágicos. ¡Hola, Nicky! ¡Hola, Stuart! Parece que ya es oficial, ¿no? Casi. Le pregunté a Stuart si no le importaría estar a prueba un periodo para ver cómo afectaría a nuestra vida diaria. Sí, para ver si alguno enloquece y llega a tener una atracción fatal. Así que le dije... Niña, acepto. Una bella canción. Miren quién llama mi atención. Miren, uno mueve sus trenzas hacia atrás y adelante como la hechicera mítica que es. ¡Pero ayer no te agradaba Gwen Mesrow! ¡Pepper! ¡Eso fue ayer! Es mi compañera de soplete en el taller de metales. Si quieres, puedo arreglarte una cita. ¡Eres <risa> el mejor de los amigos, Stuart! ¡Pepperan! Ah, ah, ¡Señor Carter! Sé que es tarde, pero ya iba camino a la... ¡Un momento! ¡La escuela todavía no comienza! ¡No, no, no! Solo quería decirte que anoche disfruté el haber estado contigo y con tu familia. ¡Muy bien, muy bien! ¡Te veré en clase! ¡Ah! Y por favor, dile a tu madre que le manda saludos el señor Carter. ¡No pregunten! Solo crean cuando les digo que mi vida está arruinada. ¡Hola, buen merro! ¡Ay! ¡Aléjate de mí, extravagante! Ah. Voy a ver al señor Carter para discutir la recolección de fondos. ¿Qué? ¿Quién es el señor Carter? Si quieren comer, hay atún en el refrigerador. Lidia, ¿quién es el señor Carter? Las hermanas deben hablar de estas cosas. ¡Woo! ¡Esto es fantástico! ¿Te ha enloquecido la soda? ¡Esto es terrible! Si mamá pasa un tiempo con el señor Carter, se dará cuenta de lo que tú ya sabes, que es un loco total al 100% de grado A. ¡Oh! Mm. ...cuando los biberones atacan. ¿Cómo pueden comer en un momento como este? Pepperán, no estamos comiendo. ¿Por qué no están comiendo? Bien podrían disfrutar. No es su madre la que es buena amiga de su maestro de ciencias. Es verdad. ¿Me das el queso? Han sido inseparables durante dos días enteros, seguidos. No me sorprende. ¿Qué estás diciendo? Que a Lidia y a Carter les gusta estar juntos. ¿Quién sabe? Tal vez se conviertan en noticia y empiecen a salir. <coughs> ¿Acaso todo el mundo enloqueció con la soda? ¡Mi madre no tiene citas! ¡Es mi madre por todos los cielos! Tu madre es una mujer relativamente joven. Es natural que quiera un compañero para su vida. ¿Estás tratando de herirme, Nikki. Aunque haría bien en mirar alrededor y ver qué más hay... ...no atarse en una relación con alguien que corre autos a control remoto... ...que la distraiga de su meta máxima de convertirse en violinista, concertista y recorrer Italia. Nikki está nerviosa por este asunto de Stuart. Es que lo invito yo! Uh, ha estado siguiéndome todo el día como una especie de sanguijuela... ...y el modo en que mueve sus trenzas... ¡Guácala! ¡Es asqueroso! Milo, Nikki... No pretendo ofenderlos, pero ambos están negados para el romance. Mi madre no sale con nadie desde que mis padres se divorciaron hace cuatro años y no va a empezar ahora. No es una mujer, es mi madre y no tiene citas. Sí, el amor es algo maravilloso. Ay. Mm -hmm. Mm -hmm. ¿Mamá? ¿Qué ocurre? ¿Vamos a ir al Atracador Rojo a comer todo lo que podamos? No, linda, esta noche no. Roland y yo vamos a afinar nuestros planes de recaudación en la cena. ¿Quién es Roland? <risa> el señor Carter, por supuesto. ¿Te pusiste decepciones prohibidas? Pero mamá, hoy es noche de tacos. Lo sé, Peppy, no lo olvidé. Ordené un taco loco especial para ti, y Moose. Y si no llega en 10 minutos, el plan es gratis. Oh. Lidia, luces encantadora ¿A qué tal, Peperán? Toma, traje algo para todas Oh, qué detallista ¿No es detallista, Pepi? Las moléculas y yo Sí, detallista Te dejé dinero en la cocina junto al número del restaurante Y en caso de emergencia, el centro de atención a intoxicaciones es el número 3 del teléfono ¿De acuerdo? ¿Van a regresar, mano? Perdón, ¿tarde? Volveré a las 10 como máximo Adiós uh. ¿Dónde está? ¡No! No, no, gracias. De verdad no debo. Ah, por favor, Lidia, arroja la precaución al viento y suéltate el cabello. Bueno, tal vez una taza más. Cataratas del Niágara no puedo ir a las cataratas del Niágara contigo, tengo dos hijas en casa que te están destruyendo, en especial la mayor, desastre, desastre y vive un poco. ¡Oh! ¡No! Primero robó mi corazón y luego robó mi bolso. <ríe> ¡Hola, linda! ¿Qué es lo que haces despierta? ¡Yujú, Lidia! ¡Cómo estuvo tu velada! ¡Cuéntame todo! ¿Tienes idea de la hora que es? ¡Oh, lo siento, Pepe! El restaurante estaba lleno y no pudimos... Ah, y supongo que no tienen teléfono en ese restaurante. Pepperán, creo que tenemos que hablar. ¿Qué ocurre, mamá? Nunca has pasado tanto tiempo en un proyecto de la escuela. Ha pasado mucho tiempo desde que tu padre y yo nos divorciamos. Desde entonces no había hallado a nadie que me agradara para una especie de relación eh, niño-niña. De acuerdo, bien. Es suficiente. Buenas noches. Lo que intento decir es que disfruto pasando el tiempo con Roland. Él me hace sentir muy feliz. Esta noche preguntó si podía verme de nuevo fuera de asuntos escolares y le dije que sí. Peperán, Roland y yo tendremos una cita. Esta historia continuará. Peperán? Ah, aquí estás. Toma, los preparé yo mismo. Niños. Aquí tengo un examen oh. que no les voy a dar porque no van a aprender nada acerca de la ciencia aquí. Así que salgan a explorar la belleza de la naturaleza. Pueden retirarse. Gracias a tu mamá nos salvamos de la clase. Sí, tu mamá es genial. ¿Cómo supieron de mi mamá? Bueno, es que soy. Editora somos... de chismes del periódico escolar. Oh, ¡Mi vida terminó! ¡Está acabada! ¡Es el fin! ¿De dónde viene esa música? Aquí? Es el único lugar que me queda para venir a pensar. Para tocar mi violín y estar entre amigos. Tal vez deberías ir a la enfermería. Estos son los pros y contras de salir con Stuart Waldinger. Por cada pro hay un contra. ¡No logro desempatarlos! Me gustaría que hubiera un solo pro para que mi mamá salga con Carter. ¡Tengo un pro para ti! <ríe> mamá sale con el profesor de ciencias. ¡Todos tenemos A! <ríe> ¿Crees que tu mamá podría salir después con el señor Finky? Porque estoy fallando en sociales. No se trata de tener A. Se trata del modo en que debe ser. Mamá debe trabajar. Mamá debe hacer tacos en la noche de tacos. Mamá no debe tener citas. ¿Verdad, Nicky? Ajá, eso es bonito. Ni siquiera has estado escuchándome. Lo siento, esta situación de Stuart me está enloqueciendo. Ese es un contra. ¡Los contras ganan! ¡Beberán! ¡Puedes decirle a tu amigo Milo que puede quedarse con su pastel de arándano! ¡Mi amor, no se compra! Hmm. ¡Todo el mundo ha enloquecido con el romance! Bueno, una cosa... ¿Segura? Carter no ha estado... ...tan feliz desde que terminó con... ...la señora de la comida. ¿En serio? Cuéntame más. Luego, solo dos días después de terminar con la señora del almuerzo... ...el señor Carter fue visto tomando un café con leche... ...nada menos que con las señoritas Stark. ¿Oíste? Oh. Roland y yo hemos sido completamente honestos el uno con el otro acerca de nuestros romances pasados. ¿Qué? ¿Has tenido romances pasados? Oh. Mamá, intento prepararte para una desilusión inevitable. ¿Quieres terminar en uno de esos programas de entrevistas? Pepi, sé que se requerirá un tiempo para que llegues a acostumbrarte a la idea de que Roland y yo salimos juntos. ¡No es eso! Estoy totalmente bien. Es que... Mus y yo nos preocupamos, mírala, tratando de fingir una actitud valiente. Vamos, déjalo salir. <risa> ¿Tienen más pollo? Lo último que quisiera es perturbar a mis hijas, pero sé que si pasas un tiempo con Roland fuera de la escuela, comenzarás a verlo como una persona, no como un profesor. Tengo la sensación de que los tres se entenderán de maravilla. Todo un día, todo un sábado, con mi peor archienemigo. ¿Qué archienemigo? ¿Hicky? ¿Alice Kane? ¿Amber, la roba casilleros? Hola, amigos. ¿Alguna buena noticia? Ha estado así durante cuatro horas. Más bien, desde que terminó con Stuart. No, ¿y qué dijiste? Rompí el hechizo de Stuart Waldinger. Me siento muy bien al respecto. Muy bien. Nikki tiene razón. Tengo que romper el hechizo que ese Carter arrojó sobre mi mamá. Para el final del sábado, Carter no querrá oír el nombre de Lydia Pearson de nuevo. Querido perrito Lanudo, si pudiera sumar las palabras, tú más yo, sería igual a amor, cordialmente, buen mesro. Ah, reina del trama. ¿Listas para un día lleno de diversión? Lo espero impaciente, señor Carter. Adiós, niñas. Diviértanse. Oh, buenos días, hermana. ¿Tienes un poco de um, azúcar? Tú no comes azúcar. Ah, no importa. Oh, así que este es el famoso señor Carter del que tanto he oído hablar. <risa> y... ¡Nos vamos ya! Señor Carter, ¿le gusta el béisbol? No hay mejor deporte en el planeta que ese. Mis recuerdos de infancia más queridos eran de cuando íbamos al béisbol. <risa> Estoy de acuerdo. Yo también adoro el béisbol. Ay, me gustaría que mamá lo viera así. Ah, ah, ah, ah, ¿A qué te refieres? ¡Ah! ¡Ella desprecia el béisbol! ¡Lo desprecia! Creo que tiene que ver con esos años que jugó en el equipo de mujeres de la penitenciaría. ¡Sí! ¡Eso, eso, eso es! ¡Eso! ¡A ah, bien! ¿Quién tiene hambre? Adelante, pidan lo que quieran que yo invito. Un hot dog y una soda, por favor. Yo no tengo mucha hambre. Solo pediré tres hot dogs, cuatro banderillas suaves, dos bolsas de nueces, dos grandes de rosetas, unas enchiladas y una super soda, por favor. Mamá siempre dice, nunca te avergüences de pedir comida. Sobre todo, si otra persona es la que paga. <risa> Ay, esto es lindo. No había estado así con animales desde que mamá nos envió a Moose y a mí a vivir en ese granero. ¿Granero? Bueno, más bien era un cobertizo. Mamá tuvo un terrible problema de juego hace unos años y nos perdió con unos apostadores en un juego de póker. Nos tuvimos que cambiar constantemente de lugar, temerosas de acercarnos a alguien. Su auto huele a vómito. Pero no puede culpar a mi mamá. Era joven. Necesitaba el dinero. Gracias por el día, señor Carter. ¡Oh, no hay por qué, Moose! Bueno, adiós y... Eh, ¿Peperán? ¿Puedo hablarte un momento? Lo sé. Va a decir que esto no está funcionando y tiene razón. Pero es mejor para todos que nos demos cuenta más temprano que tarde. ¡Ah! Oh, eh, Peperán, sé que no te hace feliz que salga con tu madre. Y sé que por eso inventaste todas esas historias. ¿Qué? ¿De qué habla? Ah, está bien, no hay problema. Déjame explicarte. Mira, yo solo quiero que sepas que me interesa tu madre. Que disfruto pasando el tiempo con ella y no intento reemplazar a tu padre. Así que eh, te veré pronto, Pepperán. Y, eh, ah, por favor, di a tu madre que la llamaré luego. Eh, adiós, chiquilla. ¿Pepi? Hija, dónde vas? A mi habitación. Ahí estaré si algún día deciden dejar de arruinar mi vida. ¿De qué estás hablando? Es que todo es diferente ahora. Linda, nada es diferente. Sí lo es, mamá. Tienes citas. Las cosas han cambiado. Nunca serán lo mismo. Acéptalo, Pepper. Los padres solteros rara vez siguen solteros. ¿O por qué crees que inventaron la hora feliz? Seguramente todo es para bien. Yo hice lo que fue mejor para mí y estaba muy feliz. ¿Qué tienes en el bolsillo? ¿Nada? Bien, ¿ya estás feliz? Es lo único que tengo de él. ¡Nicky ¡Ay! Beatles! ¡Ya basta de locuras! ¡Deja de analizarlo todo! Si Stuart Waldinger te hace feliz, ¡entonces ve por él! Pero he tomado una decisión respecto a Stuart, ¿recuerdas? Mi carrera en Italia y no querer estar atada. ¡Eso no significa que tengas que renunciar a las cosas que amas! ¡Stuart se interesa por ti y te hace feliz! ¡Eso es lo que importa! ¡Todos merecen ser felices! ¡Tengo que ver a mi mamá! ¡Tengo que ver a Stuart! Tengo que escribirle un poema de amor a Juan Merrow. La escuela no ha terminado. Stuart tiene práctica de banda. Chesro es una palabra? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! Ah, Pepi, hija, me alegro que llegues. Hay algo que quiero decirte. Yo también quiero decirte algo. Me di cuenta de que era muy... Hoy terminé mi relación con el señor Carter. Él y yo ya no vamos a vernos. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, Roland me agrada mucho, pero justo ahora no estamos buscando lo mismo en nuestras vidas. Espero que no hayan terminado por el modo en el que actué. ¡Oh, no! ¡Claro que no! Es que nos dimos cuenta de que fuera de la escuela tenemos muy poco en común. Bueno, tú sabes lo que opino del béisbol. Perdón por el modo en el que actué, mamá. Solo estaba pensando en mí. Merece ser feliz. Gracias, linda. Ahora soy feliz. Ahora digan, ¿Quién quiere tacos? ¡Oh! La noche de los tacos. <ríe> ¡Noche de tacos! Uh, ¡Mujeres! Uh. ¡Mujeres! Usted lo dijo. Amén por eso, hermano. Amigo, Welmerzo y yo parece que nos agradamos al mismo tiempo. Es como... como la montaña rusa. Ah, me he quemado tantas veces que deberían llamarme bombero! Cierto. Un momento, creí que tú y Nicky habían regresado. ¡Ah, así es! ¿Ah? Me está haciendo estudiar italiano. Ah. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Una ronda de leche para todos! Bueno, como dicen por ahí... ...las relaciones son como andar en bicicleta... ...uno se cae y vuelve a montarse en ella... ¡Ay! ¡Hasta luego, muchachos! ¡Gabriolas ¡Rola ¡Roland, viejo encantador!